¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a sabiduría Este espacio que está dedicado para ti Para entregarte esta lectura Esta guía para que juntos avancemos Brinquemos aquellas facetas de la vida En, la que, en las que sentimos un poco atorones <coughs> Y quiero, quiero primero que nada darte las gracias Recuerda suscribirte al canal Tauro Activar la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Sobre todo porque tenemos una sorpresa para todos ustedes. Este mes de octubre es el mes de mi cumpleaños, Tauro, estoy muy feliz. Y solo por eso <coughs> vamos a regalar una lectura por signo. Vamos a sortear una lectura por signo y lo único que tienes que hacer, Tauro, es... Quedarte al final de este video, escuchar las bases para participar, activar la campanita, suscribirte y bueno, vámonos, vámonos con esta guía general del mes de octubre. Quiero comentarte que posiblemente veas que por ahí baila un cable blanco y eso es porque estamos utilizando una herramienta llamada micrófono <ríe> para que puedas escuchar mi voz más clara, más fuerte. Y bueno, mientras nos llega la bendición del micrófono inalámbrico, utilizaremos esta bendición del micrófono con alambrito. Así que si lo ves bailando alegremente a través del video, dale las gracias por permitirnos tener esta comunicación más clara. Tauro, te invito a cerrar tus ojitos, regalarme una sonrisa de oreja a oreja y ponernos en este momento en disposición de ese poder superior en el que tú creas, de los ángeles, las hadas, los arcángeles, para que en este momento, con su compañía, con su guía, con su dirección, podamos entregarte estos, estos mensajes y tú puedas recibirlos directamente a través de tu alma. Es mi deseo que a través de estas palabras encuentres la paz, la respuesta a esas situaciones en las que te encuentras y que sobre todo se han estado moviendo bastante, bastante fuertes esas energías Tauro, ¿cómo te has sentido? cuéntame me encanta me encanta saber que están aquí con sus comentarios eh, lo siento cerca lo sentimos cerca y nos agrada saber que somos cada día más almas las que estamos interesadas y tenemos la voluntad de crecer de despertar espiritualmente Gracias, Tauro, por estar aquí. Y bien, en esta época, Tauro, en donde... ¡Híjole! Se abrieron esas puertas desde la última luna en Virgo. Se abrieron las puertas para empezar a ser nosotros mismos, a respetarnos, a quitarnos esas viejas creencias o viejos patrones que... Nos regían hasta cierto punto Y en los que de repente Ya nos estábamos por ahí Atorando Ya la vida nos dijo Es momento de soltarlos Y estas épocas Este mes de octubre Tauro Es la buena oportunidad Así que tómala, tómala por favor Para que Aquello que ya sabes que no está funcionando en tu vida Energéticamente lo sueltes Y abras el espacio para que llegue lo nuevo este despertar espiritual se da con todo y energías combinadas con Libra, Escorpio y tu voluntad. En tu presente tienes esta hermosa adita número 16. Es un arcano mayor, lo tienes boca abajo, ahorita lo vamos a detallar. Las resistencias que tienes, el amor, ¿por qué te resistes al amor? Este arcano mayor número 6, vamos a detallar eh, qué es exactamente a lo que te estás resistiendo con respecto al amor, Tauro. Aquellas recomendaciones que te hacen las hadas lo tienes con el 7 de espadas de cabeza. El siguiente paso... Para que puedas trascender y continúes avanzando de manera positiva en tu vida Tienes el 9 de oros de cabeza, la parte material Y también finalmente vas a cerrar este mes eh, Estamos cerrando esta recomendación de octubre con el diablo Este arcano mayor número 15 Y ojo, cuando sale el diablo no te nos asustes, no pasa nada En realidad eh, todo depende del cristal con que lo mides Tauro y quiero, quiero decirte que el hecho de que tú veas en este momento que todas las cartas están boca abajo Dame un segundo, déjame ver si se está viendo <coughs> Tengo por ahí un poquito de, de tos, así que si se escucha mi voz un poco ronquita No pasa nada, en algún momento se quitará Bien, ahí se ve perfecto, te ves perfecto, Tauro, tenemos la luz del día, la luz del sol abrazándonos. Eso es muy bueno para todos, para todas. Deseo que se sientan iluminados el día de hoy. Bien, cuando salen las cartas boca abajo, ¿qué sucede? Por ahí en algunos casos puedes llegar a pensar, <coughs> a escuchar que es malo, que es mal augurio, que te va a ir mal, que bla, bla, bla. No Tauro, en realidad aquí en este espacio quiero compartirte que cuando las cartas salen boca abajo solamente es una invitación para que aquella energía en la que estés vibrando sea una energía densa de duda, de miedo, tengas la capacidad y la voluntad de cambiarlo a una energía alta, una energía que vibre en, en certeza, en amor, en abundancia para que los resultados que vivas de las experiencias que vas a estar eh, teniendo a lo largo de este mes puedas tener la claridad de que cada experiencia que está llegando a tu vida es una bendición para que te reconozcas, para que conectes con tu esencia para que sueltes aquellas eh, viejas creencias, viejos patrones que ya no sirven, que ya es momento de renovar de una nueva vida, Tauro. Antes de, de empezar a detallar tu lectura, quiero que anotes esta pregunta que ha sido canalizada para todos los seres humanos que estén escuchando estos videos, estas guías, y por favor te pido que compartas este conocimiento también para que cada vez más almas tengan oportunidad de caminar hacia, hacia su despertar espiritual y puedan contestar esta pregunta también junto contigo Tauro y anótala, dice ¿Quién eres tú Tauro cuando estás libre de las energías externas? ¿Qué son aquellas energías externas Tauro? Todas las etiquetas que te fuiste colgando poco a poco como si fueran ropitas en tu cuerpo, en tu mente, en tus creencias Etiquetas como, bueno, malo, el mejor o el peor, ya sea hijo, hija, trabajador, trabajadora, ingeniero, doctor, doctora. Sale todas esas palabras que conocimos, eh, que definían a una persona. Si tú te las quitas, Tauro, ¿quién eres en realidad? Eso es lo que hoy las hadas quieren que empieces a trabajar, empieces a contestar a partir de hoy, para que a lo largo del mes de octubre... Con todos estos cambios que se están dando, con toda esta energía y esta apertura para que te vayas al siguiente nivel de conciencia, tengas las bases para saber qué es lo que tienes la voluntad de cambiar, qué es lo que hay como resistencia, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ¿cómo es que tus resultados en la vida se estarán manifestando? Acuérdate que tú tienes un poder de manifestación ya incluido de fábrica. Ahora ese poder de manifestación que tienes, eh, influye mucho la energía con la que lo trabajes. Energía densa de miedo, de escasez, te darán resultados en escasez, resultados de falta de trabajo, de falta de dinero, de falta de relaciones. Si te sientes en certeza de que ya eres hijo de, de ese poder superior, hija de ese poder superior que es dueño de todo el universo, y que por derecho divino mereces todo lo mejor, esa es la calidad de manifestaciones que tendrás en tu vida, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con este detalle: cómo es que está tu presente, tus resistencias, las recomendaciones, ok. Vamos a ver qué es lo que te dice la asada. Entonces, a ver, Tauro, tienes en tu presente la torre, este arcano mayor que representa de cierto modo. Eh, algún, alguna sensación en la que estás sintiendo que te nos desplomas Tauro Puede ser que se haya eh, cerrado el empleo o alguna relación muy importante para ti O los negocios hayan dado como un giro completamente diferente a lo que esperabas Y con eso te sentiste cimbrado Con esto te estás sintiendo como fuera de tu lugar Como si estuvieras al borde de caer al precipicio Y con esto te dicen el día de hoy Primero, recuerda que todos los cambios en la vida Son buenos, ¿ok? Siempre te llevan a experimentarte en una versión más alta de ti mismo de ti misma Segundo, si te has sentido en este desequilibrio Es muy importante que revises sobre qué energía has estado vibrando en los últimos días, en los últimos meses, ¿ok? Si has estado vibrando en energía de miedo, de escasez, de repente te compras las mmm, noticias en donde te dicen que hay, hay ciertas carencias, ciertas crisis y te compras esa idea y sobre esa idea te mueves entre la vida... Seguramente los resultados que estás teniendo en estos momentos en tu presente están, están basados en esas manifestaciones ¿Ok? Ahora No te preocupes No te asustes No te nos vayas más a ese, a ese agujero sin salida Es importante que comiences a revisar qué creencias ¿Ok? Te lo decía en un inicio En esta época de, de octubre Déjame te platico, en esta época de octubre estamos manejando dos energías, está como combinado este mes Por un lado tenemos la energía de Libra, eh, el equilibrio, queremos equilibrarnos, queremos tener buenas relaciones como, como esta parte amistosa, amigable con el afuera, ¿ok? Por otro lado está también muy presente la energía de escorpio y esta energía es una energía directa transparente, firme una energía muy fuerte, sí, pero energía para de pedir o reconocer lo que realmente somos y queremos en la vida ¿ok? es como empezar a poner límites sanos sobre cuando queremos decir sí y cuando realmente queremos decir no ese ser nos caso ahora sobre esta energía que se está moviendo posiblemente en esta sensación de que todo se te está viniendo abajo es importante que consideres que es una excelente oportunidad este mes para reconocer lo que realmente quieres experimentar a partir de hoy en tu vida ok y eso tiene mucho que ver con las preguntas que te con la pregunta que te hacían al inicio. Todo eso que se este, pareciera que se está yendo, que se está bloqueando, únicamente está siendo como removido de tu vida, ¿ok? Para que te des cuenta de esta maravillosa luz que eres, de este maravilloso ser que eres. Revisa qué creencias y qué dudas tienes Ahora, en la parte económica, sí, posiblemente se esté estancando este flujo económico Puesto que todo es energía, no solamente la, la economía, sino las relaciones Se te invita a revisar esa parte Y respóndete esta pregunta, Tauro, junto con la inicial De hecho, son algunas preguntas que es importante que respondas, anótalas La segunda pregunta es, ¿en qué estás fundamentando tu vida? Es decir, fundamentas o te, tu principal objetivo es el dinero, las posesiones, una relación, basas tu felicidad en la otra persona, le dejas el control de tu vida a una empresa, a un negocio. ¿En qué te estás fundamentando? ¿En qué estás creando esos cimientos de tu vida? Respóndelo, Tauro. Y cuando lo tengas anotado en una libreta, en una hoja, date cuenta sobre qué estás vibrando, sobre el miedo, sobre el amor, sobre la escasez, sobre el no hay, no puedo, no merezco, no valgo, o sobre el sí si se puede, ¿por qué no? ¿Para qué me quedo aquí? ¿Puedo hacer más? ¿Hay abundancia? No merezco? ¿Te das cuenta la diferencia de preguntas, la diferencia de creencias? ¡Chécalo! Y esto te lo dicen porque... En esta resistencia, con esta carta del amor, nos hablan de una infidelidad Y no una infidelidad en relaciones o en negocios, sino una infidelidad contigo mismo, contigo misma No te estás escuchando Y al no escucharte quieres que otros allá afuera, otras allá afuera Te den esa respuesta, te, te, te vean, te consientan, te den como mmm, Como aquello que tú mismo tú misma no te quieres dar o no sabes cómo dártelo Eso es muy importante Es, impo es todavía más importante Que hagas esta conciencia ¿Ok? Y que en este mes Que hay muchos movimientos En este mes En donde vas a entrar en una conexión profunda Contigo mismo, contigo misma Evites prometer cosas Que no puedas cumplir ¿Ok? A veces por... El miedo a no ser aceptado, a ser rechazado, a no encajar, a no ser parte de una comunidad o de una sociedad o de los amigos, tendemos a prometer cosas que exceden nuestras capacidades en estos momentos y el único resultado que vas a tener por prometer cosas a través del miedo y la inseguridad va a ser que no las vas a poder cumplir y eso te va a generar todavía más caos. Ok, tú solito, tú solita te puedes estar metiendo en ese ciclo interminable de, de, de frustración, de sufrimiento, de tensiones que son propias del ego Si bien no existen en realidad porque no te pasa nada en realidad, tú crees que sí sucede cuando estás vibrando desde esa, desde esa energía densa de miedo y aquí te hacen esta, justamente las hadas te hacen esta pregunta, Tauro. ¿A qué le tienes miedo? ¿Esa forma en la que eres y en la que te muestras es la forma real, la forma que te vibra, la forma que te eleva? ¿O a qué le tienes miedo? Suelta esas resistencias, suelta ese miedo, porque la forma en la que vas a conectar y estás conectando con tu alma una vez que vibres en energía alta, tienes el siete de espadas. Y con este te dicen que cuando te hagas caso, cuando sueltes esa infidelidad a ti mismo, a ti misma, aquellas críticas que lleguen a presentarse en tu vida, las tomarás como un aprendizaje de ti mismo, de ti misma, ¿ok? Hoy puede ser que si llega una persona y te dice que, mmm, no sé, se me ocurre, tu zapato está feo, y como recibes esa crítica y estás vibrando en una energía de miedo, de, de, de escasez, sientes el ataque, sientes que te están atacando. Pero en realidad lo único que dijo la persona es, el zapato está feo. Y eso es en su percepción, puesto que a ti te gustan tus zapatos. ¿ok? Cuando vibras desde el amor y eres fiel a ti mismo, a tus gustos, al, a la comodidad que sientes en tu propia piel... Ese comentario solamente pasa como, ah, pues tal vez a ti no te gusta, a mí sí, es cómodo, gracias por el comentario. Si me explico, Tauro, siempre en la vida vamos a escuchar ciertos comentarios, ciertas críticas que son solamente una percepción de quienes las hacen sobre algo que no conocen. Y tú también las has hecho, ¿ok? No, no es que lleguen y te las digan y tú seas el bueno, bonito y no haces nada. Sí, también lo hacemos. Todos los seres humanos tendemos a veces a criticar. Sin embargo, date cuenta, haz esta conciencia en amor, ¿ok? Toma de aquellas críticas, toma lo que realmente se ajusta a tu forma en la que te estás moviendo. Es, sí es muy importante que si tiene que ver estas críticas o estos comentarios con... La forma o las actitudes que estás tomando Bueno, considéralo Y considera solamente lo que resuena en tu alma En tu corazón ¿Ok? Pero res, tómalo como en energía alta Como esta posibilidad o esta bendición De crecer y de, y de expandirte Revisa solamente eso Porque eh, está reforzado Con este 9 de oros eh, Justamente te dicen eso En este mes se abrió la puerta para que todos los seres humanos nos mostremos como en esta parte real de quiénes somos, lo que queremos lo que no queremos, de poner límites sanos, de, de sale como como de volver a entrar en nuestro centro, volver a estar con nosotros y sobre esta energía si no estás acostumbrado a decir no cuando quieres decir no por querer encajar pues de repente Va a haber este momento en el que digas No, ahora sí quiero ser fiel a mí Ahora sí merezco hacerme caso No, no quiero hacer esto Ok, ya fuiste firme De repente afuera puede ser que las personas O, o, o, o, o los clientes O el jefe Se sientan un poco sacados de onda Ok, es normal Lo único que te quiero pedir aquí Tauro Y lo que te piden las cartas Es que siempre que seas firme Seas respetuoso, respetuosa, ¿ok? Importantísimo trabajar el respeto, el respeto propio, el respeto hacia los demás Recuerda que no solo tú estás experimentando esto Lo sientes, lo vives y es tu realidad hoy No conoces la realidad de otras personas Y no tendrías por qué conocerla, sino me refiero a Respeta el camino de otros, respeta tu camino esto te va a permitir acercarte más a quién eres. Vas a romper esas relaciones ilusorias que solamente estaban ahí de manera... Ilu eh, de manera eh, como para soportar o como para reforzar tu ego, ¿no? Como tu miedo de no ser aceptado, no ser aceptada, no encajar. Y entonces estaban ahí como reforzándote eso. Pero una vez que tú solito te aceptes te ames, te respetas, te sientas en casa, en tu propia piel, se van a ir esas relaciones porque no están sustentadas sobre cimientos fuertes, sobre cimientos del amor. Y entonces llegarán las nuevas que te eleven a una energía más eh, alineada a lo que realmente quieres. Esas emociones intensas que se van a estar dando, Tauro, con este final de... Acompañamiento con la carta del diablo. Te dicen la tercera pregunta que hay que... Cuarta pregunta que hay que responder es... ¿Ya sabes, Tauro, qué es lo que hay que soltar? ¿Qué creencias de ti mismo de ti misma tienes que soltar? ¿Cuáles son aquellos cambios que requieres hacer para conectar con lo que realmente eres? Y te dicen con esta carta, Tauro, no te reprimas, conócete. De repente vas a querer estar como un ermitaño, como contigo, como resguardarte un poco y está bien. Porque eso te va a permitir eh, darte cuenta en dónde te estás fundamentando, en qué cosas estás fundamentando tu existencia, tu vida, tu felicidad. Para que entonces descubras lo realmente importante. Y lo realmente importante es conectar con tu esencia, con tu alma. Permítete sentir, cambia tu energía positiva, ¿ok? Cambia esta sensación de miedo, de incertidumbre a una sensación de certeza Porque tú ya eres hijo, hija de este poder superior en el que tú creas, como tú le llames Y te dicen, ¿para qué dudas de todo lo que mereces y de todo lo que ya posees? Ten la certeza, ten fe Permítete experimentar este momento de cambio, permítete vivirlo para que te descubras tú mismo, tú misma. Tauro, muchas felicidades por estar aquí, no te pierdas los siguientes videos, vamos a hablar de amor, dinero, trabajo, salud, también, ¿por qué no? Sobre todo porque este mes es un mes muy movido, está combinado con energías. Es el mes de mi cumpleaños también, entonces me encanta darte regalos, me encanta darte eh, todas estas guías, estos mensajes que nos envían para ti para que puedas crecer y trascender. Recuerda suscribirte al canal, darle like, participa, gánate esta lectura personalizada para que tengas los pasos a seguir en tu vida, para que en tu presente manifiestes la abundancia que ya mereces y que nada más está esperando a que le abras las puertas Tauro déjanos en comentarios cuando lo compartas, déjanos saber que ya lo compartiste Ponnos ahí compartido, quiero participar, utiliza el hashtag sanandoando, te lo voy a poner aquí abajo en descripción para que te consideremos, déjanos tu nombre completo, tu correo electrónico y nosotros nos pondremos en contacto contigo si eres el seleccionado. Tauro, sea un canal de luz, gracias por estar aquí, compártelo con más almas, queremos que más personas sanen como tú lo estás haciendo. Gracias, nos vemos en el siguiente video.